Señor ministro, si las actuaciones del Gobierno no pueden quedar condicionadas al respeto de los derechos de los trabajadores, no sé a que deben quedar condicionadas. Durante las últimas semanas hemos sido testigos de una intensísima campaña mediática de acoso y derribo contra los estibadores. Se les ha insultado sistemáticamente y se les ha culpado de todos los males habidos y por haber. Además, usted mismo, señor de la Serna, y otros representantes del Partido Popular han tratado de responsabilizar a Unidos Podemos y a otros grupos parlamentarios de su fracaso la semana pasada en la, aprobación de, en la no aprobación de su decreto ley. Tratan ustedes de colgarle el muerto a cualquiera, pero si conserva usted un mínimo de sentido de la responsabilidad y de servicio a su país, debería plantearse dos opciones o rectificar o presentar la dimisión como ministro de Fomento. Su decreto ley fue rechazado la semana pasada por el Congreso y esa votación ha sido la constatación de un fracaso que es triple. El Gobierno ha fracasado en primer lugar porque ha escogido provocar un conflicto que ha amenazado los puestos de trabajo de más de 6.000 trabajadores y que ha puesto en peligro la estabilidad de los puertos por los que pasan el 70% de las exportaciones y de las importaciones. En segundo lugar, el Gobierno ha fracasado porque el Partido Popular se ha cerrado al diálogo. Se han acostumbrado ustedes a tener unas cortes a las que se venía por trámite a calentar el sillón y eso, señores, se ha terminado. Y, en tercer lugar, el Gobierno ha fracasado porque ha tratado de aprovechar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para desregular el sector de la estiva en vez de negociar una solución satisfactoria para todas las partes. El Gobierno, por tanto, ha fracasado. Y ahora tenemos la amenaza de una multa de la Comisión Europea, sí, y la única solución posible, la única, Sigue siendo que el Gobierno tenga la altura de Estado suficiente para rectificar y sentarse a negociar. Y, señor ministro, no es casualidad que este conflicto haya adquirido un protagonismo social tan grande en, los últimas, en las últimas semanas. En el fondo, esto va mucho más allá terminando, de señoría. Reproducción... Sí, señor Presidente. En el fondo, esto va mucho más allá de una regulación de la estiva. Este conflicto tiene que ver con el modelo de país que se quiere construir. Ustedes ofrecen un país tutelado con un Gobierno que lo desregula, lo privatiza y lo recorta absolutamente todo. Nosotros, en cambio, queremos contribuir a un país diferente, donde se respete la soberanía popular y Termine, señoría. de todas y todos. Por eso, esta lucha no es un conflicto particular. Por eso nos concierne a todos. Y por eso queremos decirles hoy a los estibadores y a sus familias, nunca caminaréis solos. Muchas gracias, senador Martínez.